Estaba agotada en todas partes Que es de BTS, si se fijan sale ahí el 7 Cookie and Creams, ese es rico ¿Cookie? Cookie <risa> Cookie and Creams Vamos a comer ahora ¿Cuánto cuesta más o menos estudiar en Corea? Mel Fernández 22 dice ¿Te costó mucho ver con BTS? ¿Cómo son las discotecas en Corea? Usar este tipo de camiseta que es como sin... que se te ve como el hombro yeah. Era así como... ¡Oh! Estamos aquí de vuelta nuevamente Ok, ok, ok ¡Adiós! invitada. ¡Camila! Ya, eh, ahora volviendo a la realidad eh, Hola, <ríe> mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur Y estoy junto a... Camila Hace tiempo que no grabamos un video junto con Camila De hecho, hace unos dos años más o menos Grabamos un cosas que no sabías de Corea video que fue muy polémico y muy... <ríe> Así como que tuvo mucha recepción por la gente porque hablamos de muchas cosas que nunca antes se habían hablado mucho en el fondo Entonces vamos a hacer como el unboxing, el mukbang de poniendo esta nueva torta que ha lanzado Baskin Robbins Que es de BTS, si se fijan sale ahí el 7 eh, Como conmemorando todo esto del de álbum 7 y su aniversario, etcétera, etcétera. Y junto a Camila fuimos hasta las vascondades de esta ciudad a buscar esta torta ¿Por qué? Estaba agotada en todas partes. Así es, así es la camilla. Muy, vamos a contar un poco cómo fue esa experiencia. Fuimos a un basket por acá cerca de la casa que ya habíamos visto que estaba la mm. torta hace un par de días atrás y fuimos y no estaba, y llamamos a otro que estaba por acá, que no estaba y le dije no, si la podemos encontrar ya vamos, llamamos a muchos lugares y hasta que en uno tuvimos que ir caminando a la cresta Exactamente, y ahí, y ahí finalmente pudimos entre, entre comillas encontrar la torta La torta en sí, les voy a dejar aquí un clip que va a ser como más en detalle del de helado así como para que vean, esta es una torta, pero no es una torta que tiene como masa como, como se dice, como bizcocho o cosas así, sino que es como helado que se sirve como que fuese una torta eso es muy común acá en Corea por lo menos y en Latinoamérica cada vez está siendo más común también cuéntanos un poco qué trae la torta, con qué nos no, no viene <risa> ¿Qué, qué, con, qué, ¿con qué viene la torta de regalo? ¿saboy? ¿el llavero eso? no, no, no, no la <risa> <risa> con pelas Viene con velas gratis Cuando compras una torta te preguntan como cuántas velas quieres Puedes leer un poco los sabores que tenemos, los vamos a leer desde arriba, desde el 7 de acá Así como desde allá hacia abajo los vamos a ir leyendo omanon vegan. omanon vegan es mi helado favorito de... Ese es mi favorito, no el, cantaño. el Me Too Chocolate Después viene el Blueberry Cheesecake guau, ¡Wow! ¡Qué rico que lo traiga! Después viene el Shooting Star Ese es el que explota, ¿no? El... ¿Las setas? Sí Almond Bon Bon, se ve rico No, es como Serenus Después hay uno que se llama Cookie and Creams Ese es rico ¿Cookie? Cookie <risa> <risa> Cookie and Cream Cookie and Creams Y hay uno que se llama Berry Berry Tutori berry Frutilla la frutilla no frutillo Berry, berry -well su Beri beri? Su...turo Su...turo Strawberry Frutilla su su Y que beri? Ah como en mí Y pensé que de berries. <laughs> Very, very ¿Y cómo, y ¿Cómo se dice? Blueberry. Blueberry. Blueberry Blueberry También viene con este regalo Que no es regalo propiamente tal Sino que es como el motivo por el cual eh, se agotó la torta Que es este llavero está Que viene en esta cajita muy bonita, elegante Así que aquí está el llavero que como que apunta Y apunta, y cuando tú apuntas se hace como una forma de... Se eh, ve Y además, eh, yo acabo de hacer una publicación en Instagram Les dejo aquí mi Instagram para que me vayan a seguir si es que no lo hacen Y también les voy a dejar acá abajo, en la caja de descripción, el Instagram de la Cami que también comparte su vida ¿La moto? Que también es gran parte de nuestra vida en este país, <ríe> ¿eh? las motos, obviamente Pero les voy a dejar el Instagram de la Cami acá abajo en los comentarios también para que la puedan seguir si gustan saber cosas sobre eh, la vida más lifestyle, como más chic Más steaks eh, Más <ríe> steaks <astérix, ríe> eh. Ya, pero está bien, así que eso les voy a comentar lo que nos ha pasado con Camille. Esto lo están viendo antes de que vean nosotros comiendo la torta en sí. Pues fuimos a más de cinco tiendas y no había la torta de BTS. Estaba completamente agotada. ¿Y cuánto graduarán? Como 30, pero con humedad. Claro, no, eso no, lo, su no. lo sube mucho más. Entonces hace mucha humedad. Esto ha sido la aventura más terrible que hemos vivido. Ahí está. Bueno, creo que no lo había dicho, pero es Baskin Robbins, la heladería que vende la famosa torta. Ahí está la torta. Celebrate 7, así se llama. Ahí está la luz. está la niña envolviéndonos la torta. Si se fijan, es como todo un sistema. Está la torta, viene envuelta de una manera muy bonita. Y la vamos aquí a sacarle como esta cintita como de decoración que trae. Me dijeron cuántas velas quería, así que pedí velas. Aquí están acá dentro. Las velas y las cucharas. Me habían pedido, yo le pedí 7 velas. Y la cajita, al abrirla... Te pone este nitrógeno, que es como hielo Acá está la torta, pueden ver que es solo helado Y viene con esta bonita capa, como no sabemos si es mazapán o chocolate Pero lo vamos a descubrir ahora, así que eso vamos a comer ahora Y vamos a responder las preguntas que nos hicieron por Instagram Nurita dice Es muy difícil conseguir trabajo siendo extranjero Y si te gradúas de una universidad coreana yo bueno, yo estoy trabajando y la, ver la verdad podría decir que sí es muy difícil encontrar trabajo pero más que por la oportunidad laboral es por el tema de la visa como que conseguir una visa que tenga como el permiso para poder trabajar acá en Corea porque no es llegar a Corea y trabajar tienes que tener una visa especial que se llama las visas tipo E y después obviamente de eso puedes tener la residencia entonces, obviamente, conseguir un trabajo para entrar en una de esas visas es como súper difícil. Gracias al destino, eh, ya todo, yo pude encontrar mi trabajo y estar trabajando sin ningún problema, pero sí, yo diría que es súper difícil por el tema de la visa. ¿Cuánto cuesta más o menos estudiar en Corea? Nos pregunta Aileen Vic BTS. Si es un curso de coreano, yo haría un curso de coreano con mi tata, un curso de coreano de, más de alrededor de tres meses en ese tiempo, que fue hace como cuatro años, Costaba como 1.500 dólares un curso de 3 meses. 1.500 dólares. Y a eso hay que sumarle la, la estadía es el comer, la el alojamiento. ¿La matrícula incluía? Sí, la matrícula. O sea, eso era como la que pagaba la universidad por el yeah. curso de Corea. Sin sí, sí el hospedaje, en el Kisugsang. Sí. Kisugsang es de, eh, como dormitorio. Dormitorio. No, solo el curso. Solo el curso. Una carrera de, como de máster sale como 5.000 dólares por semestre. Eso, Oye, y, y si quería estudiar, por ejemplo, un semestre de curso de idioma Que son tres meses, ¿verdad? Un semestre de curso de idioma No se puede, tienen que ser dos semestres Tienen que ser dos semestres Y como, ¿cuánto necesitas tú para poder vivir en un quizás departamento chiquitito? O en un hostal o en algo como que sea ¿Qué es lo más barato, la opción más Viviendo, fácil para alguien que quiera venir? Bien pobre, así como apretando bien el cinturón ¿Ah? Yo así cuando vine y tenía así como un presupuesto súper ajustado Yo gastaba como... Máximo 400.000 won mensuales mm. en comer comí <coughs> comía en la universidad que era muy barata, mi universidad la comida era muy barata 400.000 won solo en comida No como en todo, como comida... ¿Y hospedaje? El hospedaje lo tenía pagado aparte y que pagué también como, como 500.000 por el lugar donde me estaba quedando mensual mm -hmm. ¡Caro! ¿Te caro? Sí, es verdad es caro. Tengo que confesar que mientras Carmen hablaba yo comía y comía Y es como, hola, eh, dejado de comer ¿El Fernández 22 dice, te costó mucho hablar con BTS? Sí La única vez que como que hablé directamente con ellos y pude expresar como todo lo que quería Sí me costó, porque era como tener al frente así como Como a los que veía en la tele así a los que... Te, me ha pasado cada vez que como que me gusta mucho algo como que lo veo en vida real y es como... De hecho, no sé por qué me acabo de acordar de esto, pero yo cuando era chico, yo era muy fanático del presidente Ricardo Alago y, y mi mamá como trabajaba en la moneda en, esa, en ese baño, y al trabajo mi mamá iba entrando y me encontré al presidente y yo así como ¡Oh, presidente! y me dijo, harto", y yo así como bueno, y como Presidente Ricardo Lagos. ¿Quién es fan de Ricardo Yo No sé, honestamente De no. chico, no sé, súper politizado Mi familia es súper politizada también Entonces no tengo... Me crié con eso en el contrario Ya sé, Presidente, presidente Ricardo Alago Este lado está maravilloso, ¿De ¿qué es este lado? Es como mora crema Está maravilloso ¿Cómo son las discotecas en Corea? No hay disco más que yo Es el de petaceta, es raro <risa> Tiene un sabor muy raro, ese No vas a la pregunta Me ¿Ah? no vas la pregunta Yo okay, he ido todo tipo de disco acá en, en Corea, la verdad O sea, antes cuando se podía He ido a la discos de ABM, he ido a discos latinos, he ido a discos gay, he ido a, a, a discos muy muy muy latinos tipo salsa, y cosas así De Hip Hop De Hip Hop también Las que más me gustan a mí, honestamente, son como las que mezclan ABM y Hip Hop Como que lo pasan muy bien en ese tipo de, de disco. Las doy igual, eh Máxica, okay. que es una disco latina? Porque mm. no, a mí no me gusta mucho la discos coreana. Como lo más latino que mm. se puede encontrar como es que de poner en reguetón y mezclado con electrónica. Medio pregunta. Es difícil conseguir un visado para estudiante de idioma acá en Corea. Primero, explica a la gente que no sabe quizás qué es un visado y responde la pregunta. Mientras yo. -ho. Tú como extranjero en cualquier país, pero específicamente en Corea, necesitas permiso para, para todo. todo vivir para respirar necesitas permisos necesitas permisos especiales de tal código, con tal letra, con tal número, para tal tipo de cosas entonces, el visado de estudiante es lo que te permite a ti venir y estar legalmente en Corea y poder entrar a una universidad porque si tú no tienes la visa tampoco la universidad no te acepta como estudiante entonces, lo único necesario es juntar todos los documentos que te pide la embajada en tu país y tener un cierta cantidad de dinero que difiere dependiendo de qué país eres cantidad de dinero que tú tienes que mostrar para como poder venir ese dinero se tiene que hacer o sea, como mostrar en una cuenta bancaria que tú cuentas con ese que tú cuentas con ese dinero estoy editando el video y me di cuenta de que se siente una voz súper extraña que sale desde el fondo miren pongan atención para poder viajar claro. fondo. tu mm -hmm. propia cuenta bancaria o alguien que es como tu sponsor que te eh, da ese dinero a ti mm. para que tú te mantengas Qué tan cierto es que te critican si no cumples con la etiqueta de vestimenta ya Dice Aleka RDZ Depende, va cambiando con el tiempo Porque cuando yo vivía en el campo Usar este tipo de camiseta que es como sin... Que se te ve como el hombro yeah. Era así como... ¡Oh! God, como, es que era una ciudad muy conservadora Claro, era para es muy claro. Y la gente te quedaba mirando si andabas así En cambio acá en Seúl la gente andaba con esto así sin nada y daba lo mismo En Seúl como que en realidad era lo mismo, ¿no? hmm. a nadie le importa cómo estás vestido Va lo mismo. Tú sabes que el 90% de la población en Corea vive en zonas urbanas, ciudades muy grandes. Entonces, como que la mentalidad de la gente está mucho más cambiada que antes. Y ahora, yo creo que también la pregunta va mucho al tema de cómo el trabajo, quizás. Como ir al trabajo vestido, etcétera, etcétera Yo en mi caso, quizás por el tipo de trabajo que tengo también Voy con short, chala El tema de usar chala es un tema En ¿eh? la oficina la gente anda con chala mm. Con pantufla y, y está bien visto sí. Como lo normal, andar con pantufla Con pantufla, con pantufla y digo, weón, que weón más bacán o sea, Ahí te chantáis tus pantuflas no más, y trabajáis tranquilo. Después, y, y, y como que tú veías los caballeros más y eternos, la weón, con chala Y no diría que no te miran mal por cómo andáis vestidos, honestamente. Recomiéndanos tus social media. Mi Instagram es, se escribe, Camiracle, yo lo digo Camiracle, con K. También les quiero recordar que se pueden eh, hacer miembros de mi canal acá abajo en el botón unirse, si pueden, si no pueden, no importa también, está súper bien, se los voy a agradecer harto eh, No olviden suscribirse acá en el botoncito rojo que está en alguna de las partes acá darle un me gusta, comentar acá abajo eh, qué les pareció que lo hayamos zampado la torta <risas> completa ¿Cuál es su sabor de helado favorito? ¿Nos pueden contar por favor cuál es su helado favorito? Porque acá en Corea, eh, y para lástima de la Cami, no hay helado de piña ¡Ajá! ¡Helado de piña! Entonces, eh, mi... ¡Fa! fa okay. Uy, que me pegué fuerte. Mi eh, helado favorito de toda la vida es el helado de vainilla del McDonald's Porque después de comerte y champarte una Big Mac, viene el helado de vainilla mm. ¡Qué rico! Con la papas fritas ahí. ¿Helado con papas fritas? Sí, bueno no, no mames. Y nos vemos en un próximo video que probablemente lo vaya a subir muy pronto Así que vayan abajo al botón suscribirse y active las campanita Para que le avise cuando yo suba video Matane Y nos vemos para la próxima, ¿ok? Nos vemos Matane Terrible taco Perro de